La entrevista de la noche llega a ustedes gracias al auspicio de...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 Ten certificación avalada por importantes instituciones del país. Contamos con presencia en distintas ciudades. Estamos en Quito, Guayaquil, Ibarra, Quevedo y Puyo. Para mayor información, contáctanos y síguenos en redes sociales. Somos Solutec, el centro de mediación y solución de conflictos de la UTQ.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 poder saludarles nuevamente en este martes 13 días del mes de julio estamos en una nueva jornada de diálogo en esta noche importante, de manera virtual, nos vamos a enlazar con la nueva coordinadora zonal 5 del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ella es la licenciada Daisy Cuadro, con quien vamos a conversar por menores de los diferentes proyectos y preparativos que se tienen en esta cartera de Estado luego de haber ya asumido esta competencia. Desde ya les invitamos a ustedes a generar eh, sus comentarios y solicitudes eh, en caso de tenerlas. Y desde ya agradecerles por la respectiva eh, conexión que han tenido a, en este momento. Gracias también y les invitamos a seguir nuestro impreso digital cada eh, día a través de nuestras diferentes plataformas. Somos al la noticia a un solo clic. Desde nueve años aquí siendo oh, pioneros en el tema digital en la provincia de Los Ríos. Desde ya, gracias a cada una de las personas que se están conectando en este diálogo importante. Le damos la bienvenida a nuestra invitada desde ya. Bienvenida, buenas noches, licenciada. Buenas noches, estimada, pues, un honor estar aquí compartiendo con ustedes de noche a través de este importante medio de comunicación, pues, en el que vamos a llegar a miles y miles de riocenses, sobre todo, pues, que siguen esta, esta página. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos, pues, para responder a esas inquietudes y, pues, hablar un poco de todo lo que estamos haciendo. Ya casi dos meses, eh, posesionada en este importante cargo a nivel nacional, ¿no? Si bien es cierto, conocemos que el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene a su mando diferentes tareas, más que todo en el aspecto social, en el aspecto infantil, adolescencia y adultos mayores. Estos son eh, proyectos que ustedes vienen enfocando diariamente para el beneficio de toda esta población un poco vulnerable. Mi estimada, cuéntenos al momento de asumir este reto tan importante, ¿cuáles serán esos objetivos trazados para usted en esta nueva competencia? Bueno, los objetivos son muy claros, mi estimada, realmente desde el primer día que asumimos con humildad este cargo, pues nuestro compromiso fue hacerlo con honestidad, con responsabilidad y lo más importante, con el corazón. Nosotros estamos tratando día a día, es, es un camino bastante largo, duro, sin embargo, pues, paso a paso lo estamos logrando, mejorando los servicios del MIES pues a través de, de todos los proyectos que tenemos, los convenios, estamos tratando de mejorar en sí el servicio. Eso es, pues obviamente, desde casa adentro. Es, es implementado con el ejemplo, pues soy partidaria y, y tengo pues formada en la empresa privada, donde pues para que uno pueda que su equipo funcione, es, pues, haciéndolo con el ejemplo, ¿no? Y eso es lo que he estado implementando, el compromiso que tengo conmigo mismo, con mi familia, por supuesto con esa gran mujer que tenemos al frente de mí, como es la ministra Máez Montaño, y pues con el presidente del gobierno del encuentro, Guillermo Lazo. Cuéntenos un poquito de su trayectoria, mi estimada, anteriormente, qué tipo de cargos o funciones ha desempeñado actualmente o a su vez es la primera ocasión que estaría asumiendo usted un cargo público. Bueno, yo estuve en la Asamblea Nacional hasta el de mayo, pues tuve la oportunidad que me fue el querido, eh, muy conocido, pues, lamentablemente que ya no está entre nosotros, el Mendoza, el espacio que me brindó su esposa alguien pues a quien quiero muchísimo y pues tuve la oportunidad de ocupar una curul eh, con mucha transparencia eh, con leal, y sobre todo, pues, una votación limpia que nadie puede eh, decir otra cosa de lo que ha hecho del cuadro en su paso por la asamblea nacional de hecho ahí tuve la oportunidad de afianzar la amistad con esta gran líder como es Madre montaño eh, a padrino dos de, dos de los proyectos, uno pues uno muy importante como fue el proyecto de Huellas de Mujer y pues ella sabe, conoce de la trayectoria que hemos venido haciendo en la labor social y pues aquí estamos, mi querida, esto en, en lo que se refiere a la institución del Estado, ¿verdad? Sin embargo, pues desde mis 10 años he venido trabajando de manera formal porque pues, para que la gente conozca un poco más de mí desde el colegio yo ya trabajaba vendía en el colegio esmaltes labiales y, y pues me las arreglaba porque perdía a mi papá cuando tenía 14 años de edad sin embargo pues eso me formó es, hace eh, notar pues que siempre he producido más de lo que consumo y pues me siento muy merecedora realmente con humildad lo digo estoy preparada fui gerente de ventas de una multinacional, trabajé en la banca, eh, trabajé en medios de comunicación, en los dos grupos más importantes del país, y pues aquí estoy ahora, ahora viéndole a, a mi provincia, sobre todo, son cinco provincias que tengo acá, pero para los que ya me conocen saben pues que esto es, para mí, estar como el agua, haciendo labor social día a día, con pues la única diferencia es que ahora tengo un sueldo que justificar día a día con mi trabajo. Uh -huh. Importante en todo caso esta gestión, un poco haciendo un preámbulo de la trayectoria que resalta a Daisy Cuadro Gas -Tetsi, eh, como nueva coordinadora Zonal 5 del MIES. Gracias desde ya, a nuestros seguidores, tenemos interacción de varias personas. En este caso, resaltamos a magui Herrera, que nos comenta la principal inquietud de excelente labor, licenciada de sabiduría, para seguir. Seguir adelante, saludos del, del CNH Nueva Ilusión del Cantón Ventanas. Usted nos mencionaba que Así. a su cargo tiene diferentes cantones y provincias, por ende, que Así. visitar. ¿Cómo estaría coordinándose para poder atender cada uno de los requerimientos que hay en cada, en cada lugar, en cada cantón? Bueno, yo le comento, como le decía hace un momento, que el cambio empieza con el ejemplo. Yo trabajo desde las 7 de la mañana. Eh, hasta las 10, 11 de la noche, todos los días. Nosotros somos 24, 7, muchas veces, sábados y domingos, estamos atendiendo las alertas. Yo me he organizado de la manera de que todos los días visito dos, tres puntos, eh, cantones, eh, visitos gerentológicos, visitos de desarrollo infantil, me reúno con autoridad durante todos los días de la semana y muchas veces fines de semana. Y pues he recorrido ya. Eh, seis de los siete distritos que tengo a mi cargo. Eh, he recorrido cuatro provincias de las cinco que tengo a mi cargo. La próxima semana, Dios mediante, estaré en las Islas Galápagos. Y pues en mi recorrido eh, he comprobado, he palpado, pues, que el Mies ha venido haciendo una gran Realmente siempre digo que no puedo desmerecer el trabajo de autoridades anteriores, pero sí, por supuesto, hay mucho que mejorar, hay cosas que solucionar. Y en eso estamos día a día solucionando, que estaban pendientes y estamos dando lo mejor de sí en realidad, eh, con honestidad le digo mi estimada, estoy dando lo mejor estoy trabajando día a día con amor y pues con mucho sacrificio realmente porque dejamos nuestras familias eh, olvidadas en toda una semana para cumplir obviamente con nuestro cargo con nuestra misión. Efectivamente, sin duda alguna serán retos que asumir y por ende a veces hay que dejar de lado las cosas personales para enfocarse de lleno y dar un buen trabajo. Ante aquello, este, licenciada, cuéntenos, eh, básicamente, estamos todavía en tema de pandemia, eh, si bien es cierto, la anterior coordinación venía entregando el tema de raciones y atenciones para los adultos mayores. ¿De qué manera se estarían eh, ejecutando estas actividades o a su vez habrían algunas modificaciones? Bueno, con el tema de eh, nosotros seguimos eh, dando ayuda, lo estamos haciendo a través de pues, autogestión. Eh, si ven, es cierto, pues todos los adultos mayores que están bajo eh, la, la cobertura del MIES, por decirlo así, eh, pues sí tienen obviamente sus cinco ingestas diarias. Y pues la, las alertas que recibimos de, la, de los adultos mayores o de las personas que no están en los centros erontológicos, o sea, de los niños, pues nosotros estamos llegando con la ayuda, estamos trabajando de manera conjunta, pues con eh, articuladamente, pues con instituciones como el Ministerio de Salud, estamos tra trabajando también el Registro Civil, cedulando a niños de manera gratuita. Estamos realmente haciendo un trabajo paso a paso, de pero con mucho esfuerzo y se están viendo los resultados. Realmente estoy eh, no satisfecha, pero sí contenta de lo que se está logrando. Todavía me falta mucho. Realmente tenemos muchas cosas. Que, que mejorar, pero ahí vamos, mi querida, ahí vamos. Gracias también a cada una de las educadoras que desde los diferentes eh, centros infantiles se conectan, de los CNH también nos dicen, de Quevedo, Ventanas, Valencia, equipo. están eh, conectadas va. en esta jornada. Eh, Rosa Checa Burgos, gracias también por estar junto a nosotros, eh, Vera Miriam, eh, en fin, algunas educadoras me imagino que están conectadas. Ahora, en el tema infantil, eh, mi estimada, ¿cómo se está coordinando el trabajo para las atenciones en estos centros eh, donde se está brindando la atención de primera mano a aquellos infantes eh, menores de edad y para ellos qué tipo de actividades se tienen previstas de cara a que todavía seguimos en este tema de pandemia. Así es, bueno, también pues usted lo dijo, pues por el tema de pandemia, pues los centros de desarrollo infantil por el momento, pues no están funcionando, sin embargo, pues como es una prioridad para el gobierno del encuentro, pues la desnutrición crónica infantil, que, que se ve que, que estamos pues eh, en, en datos alarmantes, cifras alarmantes están precisamente llegando el retorno progresivo, pues, de, de los centros de desarrollo infantil para que los niños que están bajo estas coberturas puedan tener, pues, sus cuatro ingestas diarias, su alimentación nutritiva para de esa manera bajar el eh, índice de nutrición. Estamos haciendo campañas conjuntas con las, las instituciones que le había mencionado, pues, estamos llegando, obviamente, con, con con, con, con la educación a los niños a través de nuestras educadoras, pero los CDI por el momento, pues por el tema de pandemia, aún no están habilitados, pero se está ya trabajando en ello, pues eh, nuestras, las autoridades están pues como tema primordial retomar pues eh, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, para que pues los niños no, no sean, pero tengan también pues estas metas diarias que son tan importantes para poder combatir la desnutrición infantil. Uh -huh. Gracias también a Ana Tarira, está por acá, Jacqueline Solorza, ¿no? también nos dicen del distrito Mocache, Quevedo, excelente labor, eh, Jenny Rocío, Fanny de Montes, en fin, a todas las educadoras y también ciudadanos, Elio Genaro Vergara también nos dice saludos, estimada Daisy, siga adelante con estos proyectos, y por ende también eh, vale ¿Sí? resaltar eh, el tema del trabajo para eh, la erradicación del trabajo infantil, esto ha sido también otro de los proyectos, que el MIES venía eh, apoderándose. ¿Cómo estarían trabajando para este tema, licenciada? Bueno, en sí, si no me equivoco, el 12 de junio celebramos a nivel mundial pues el Día de Erradicar el Trabajo Infantil. Hicimos varias actividades en todo el país. En nuestra zona pues hicimos actividades, videos para concientizar a las personas de que bueno, los niños pues no merecen, no deben de trabajar. Conjuntamente con los GAS municipales, Estamos pues eh, día a día eh, proponiendo pues eh, planes de acción para poder combatir esta problemática que afecta al desarrollo de la niñez, porque el niño como tal pues merece pues todo y está bajo el amparo legal de que el, el Estado pues eh, garantice su educación, su buena alimentación y no eh, la explotación laboral. En eso es algo que estamos eh, trabajando también día a día. Y pues en, en, no solo en el día que se celebra, el día de la dedicación al trabajo, sino todos los días pues, nosotros tratamos de concientizar, sobre todas las autoridades, para que estos proyectos, pues no solamente eh, la foto, eh, la publicidad, pues sino algo real, eh, eh, ponernos en... en, en en el corazón de estos niños, del sentir, pues, de que necesitan ese apoyo para que no sean explotados y sean bien tratados y alimentados, ¿no? Y sobre todo la educación, que es lo más importante. Ahora, ¿de qué manera se buscaría eh, eh, cumplir con este objetivo? Básicamente hay diferentes GATs municipales, como usted lo mencionaba, eh, que están trabajando ustedes de, de manera de convenio. Ahora, ¿habrán algunos que tengan ordenanzas para este tema, otros que todavía estén trabajando en este asunto? ¿Cómo se estaría buscando hacer cumplir que esta erradicación del trabajo infantil se logre ya dar de una manera definitiva? Yo considero, mi estimada, que ya es cuestión de voluntad, de querer en realidad, pues sea que tengan pues una política o no dentro de sus gat municipales, pues es una cuestión de querer hacerlo. El MIE, todos nuestros analistas están en constantes visitas con las autoridades, haciendo las propuestas, mi persona también estamos haciendo los acercamientos debidos con todas las autoridades para que, como ya le había mencionado, pues, sea una realidad que todos los municipios, sobre todo en nuestra provincia de Los Ríos, se sumen y, y hagan convenios, firmen convenios con nosotros para poder erradicar eh, el, el trabajo infantil, eh, darle más protección, obviamente, a los niños de alguna de otra manera. Es cuestión, diría yo, eh, eh, radicalmente, porque, bueno, ni la experiencia ni la tecnología se imponen ante la voluntad, entonces, a mí, cuando uno quiere lograr las cosas es simplemente ponerle corazón, nada. Gracias también, a Alexandra. Y autoridades, y lo que, perdón que le interrumpa, pero autoridades con corazón es lo que nos hace falta, con voluntad de servir. Realmente eso es lo principal que nos hace falta. Eso nos dice también Alexandra Coronel Zambrano. Saludos, estimada coordinadora. El trabajo infantil básicamente es responsabilidad de todos y en Quevedo existe la ordenanza, pero no existe trabajo comprometido con la alcaldía. Nos menciona Alexandra Ariadna... Arianita Morante también está con nosotros, entre otras personas que están siguiendo este diálogo. Ahora, eh, licenciada, también eh, cabe resaltar que el MIES a lo largo de este tiempo ha tenido eh, tareas eh, fuertes con el tema también de convenios. ¿Con qué municipalidades eh, ustedes actualmente siguen ejecutando estos convenios, más que todo que van en beneficio de la niñez y de los adultos mayores? ¿O se vendrán nuevos convenios? Bueno, sí, yo le comento un poquito, pues, eh, cómo está nuestro nuestra institución en la zona 5, ¿no? que es la que me compete informar. Nosotros tenemos ya pues todo el presupuesto colocado en los convenios ya debidamente eh, eh, realizados, eh, 359 convenios, si no me equivoco, a nivel de toda la zona 5. De ellos solo faltan 7 convenios por firmar. El día de ayer casualmente firmamos un convenio con el municipio de Pueblo Viejo, que estaba pendiente. Pues estamos básicamente eh, eh, solucionando temas pendientes y por supuesto ya trabajando en los próximos convenios que ya pues se eh, empezará desde el mes de noviembre, Dios mediante, a plantear pues con las autoridades, eh, con las fundaciones, pues primero en el orden pues las la normas, eh, los gastos municipales, vienen las prefecturas, asociaciones sociales, las fundaciones religiosas y todo ello. Eh, pues eh, nosotros estamos ya trabajando. Para el próximo año, pero obviamente todavía falta pues de hacer las liquidaciones, de firmar convenios que aún están pendientes y por eso es todo paso a paso porque estamos arreglando, estamos trabajando día a día pues para mejorar cosas que están pues, eh, que quedan pendientes, que heredé por ahí, ¿cierto? pero estamos allí, ¿no? Uh -huh. Con voluntad todo es posible. Algo nos dicen, y con los directos ¿qué está ocurriendo? Nos dice Ada Francesca Talía. ¿Perdón? Con los directos, nos menciona una inquietud, con, una de las... Con se los se... directos. Uh -huh. Con no. los convenios directos, ¿será que Me imagino. Decir? Los convenios... Bueno, directos, Bueno, tendríamos que ver cuál sería la pregunta en concreto, ¿no? Los directos serán las fundaciones... Eh, bueno, nuestros cooperantes son pues como ya le nombré, por pues, la autoridad de los municipios, fundaciones y pues todos están pues con todas las normas técnicas hemos revisado uno a uno los convenios y estamos las pues, cosas que estaban pendientes, solucionándolas si hay alguna inquietud y algo que mejorar, algo que informar estoy presta, eh, mi número de teléfono es público, yo estoy pues 24-7 como ya y estamos atendiendo todas las alertas y solicitudes que la ciudadanía nos hace día a día. A veces es duro cumplir con todos, pero estamos tratando de hacerlo, que es lo importante. Ahora, este licenciada, ustedes están asumiendo este cargo. Si bien es cierto, me imagino poco a poco se ha ido estructurando ya eh, la coordinación zonal y a su vez cada una de las de los diferentes distritos. ¿Ya está todo con lo con el personal nuevo o aún falta de posesio, posesionar algunos directores? Bueno. Eh desde que iniciamos en el mes de mayo eh, sí hubo ciertos cambios en junio, pero ya están todos los directores eh, debidamente posesionados en los siete distritos de la zona 5 eh, de pronto, si hay algún otro distrito fuera de la zona, en realidad, no creo yo creo que ya está todo toda la vida me ha el equipo que arrancó hace ya casi dos meses y estamos pues en esta lucha día a día, en este bonito trabajo lindo. Sin duda alguna el tema de la interacción junto a la población infantil, los adultos mayores, resaltamos, siempre va a ser importante y esa labor social que el MIES ha desplegado eh, siempre con ayudas técnicas eh, va a ser sin duda alguna de gran importancia. Este este tema, este, licenciada, las ayudas técnicas, ¿seguirán entregándose? ¿Qué se tiene previsto para ya este resto de meses? Sí, bueno, cabe la oportunidad de recalcar pues que contamos con un excelente equipo, hay analistas muy pero realmente comprometidos, profesionales, pues que siempre están prestos para todas lo, las actitudes de, de diferentes de, eh, asociaciones, de diferentes municipios eh, que hacen, pues, de que piden, solicitan, de que los técnicos estén presentes pues, pues para que se informe, se capacite, ...a su personal en, en diferentes áreas, como en los cuatro servicios que tenemos. Y pues nosotros estamos obviamente eh, siempre en, en este tema de los convenios eh, con los cooperantes de, de dar las ayudas técnicas. O sea, si en este momento, por ejemplo, yo no cuento ya con un presupuesto, eh, hablemos del presupuesto eh, económico... ...sin embargo, tengo pues ese gran presupuesto eh, humano, pues ese equipo profesional... Y estamos también, pues, en algún presto, estamos abiertos, estamos haciendo convenios, pues, de ayuda técnica, pues, para diferentes municipios y diferentes entidades que lo han solicitado. Y, obviamente, lo estamos proponiendo porque mientras más capacitado está pues, eh, el, las personas de nuestro círculo, pues, es mucho mejor para poder trabajar de manera coordinada, ¿no? De manera ordenada, más que todo. Uh -huh. Elizabeth Vélez nos dice, por favor, repite el contacto, puesto que queremos comunicarnos con nuestra coordinadora, eh, Mayra, del Cantón Buena Fe, le estamos saludando. Ah, muy bien, el contacto, este, mi número. Sí. Mi número, mi, mi número de teléfono, bueno, es el cero nueve ocho número directo, eh, bueno, es un número público, realmente, eh, lo tengo a la mano, eh, muchas veces de pronto no respondo enseguida porque entenderán, pero siempre respondo. Eso sí, considero que nada decir hasta aquí que y Cuadro no los ha atendido porque me doy el tiempo, hasta en la noche, 11 de la noche, estoy respondiendo, direccionando y tratando de, de, de dar la mano a los que me piden y sobre todo atendiendo las alertas. Ahora con el tema administrativo, mi estimada, en cuanto al tema del bono de desarrollo humano, los bonos para personas con discapacidad, ¿cómo se viene atendiendo estos asuntos? Bueno, de la manera que se ha venido atendiendo eh, con absoluta normalidad hay ciertos puntos, hay ciertos casos puntuales eh, que también pues hemos brindado el, el, hemos estado dando información verificando eh, sobre todo con estos temas tan delicados de que muchas veces pues hemos recibido las alertas de personas que necesitan mucho de, de, de este bono sin embargo pues, pues ha sido, eh, se les ha quitado el bono y pues estas personas que tienen facilidades, están muy bien con todas sus extremidades, sin embargo están recibiendo bonos. Día a día pues siempre recibimos este tipo de, de solicitudes, este tipo de denuncias, y las estamos atendiendo, nuestro personal está atendiendo, me consta eh, yo misma he enviado eh, datos de lo que nos ha llegado y luego pues ya me han informado y en unos casos pues se ha rescatado, se ha enviado nuevamente al registro social, eh, la verificación, pues se le ha hecho no, una nueva eh, valoración en los casos de adultos mayores, en los casos de personas con discapacidad extrema pobreza y pues eh, esperamos porque todo esto se vaya normalizando, se vaya arreglando, pero eso obviamente necesitamos también que la ciudadanía nos, nos, nos ayude para nosotros poder eh, tomar los correctivos, enfatizando siempre que no es el MIS eh, eh, quien, pues, eh, hace el registro social. Nosotros recibimos ya esa, esas nóminas es, esa, esos los, y lo que hacemos es pues, con los pagos de, de los diferentes bonos que tiene el MIS, ¿no? Eh, pero nosotros estamos obviamente tratando de de ayudar eh, en los errores que ha existido, por supuesto, en muchos errores que, que esperamos poder seguir este corrigiéndolos, ¿no? En el camino. ¿Actualmente de pronto estarán eh, generando nuevas solicitudes o aperturas para aquellas personas que requieran de este bono de desarrollo humano? Así como nuevas nuevas solicitudes, pues eso ya es una cuestión que ya desde nuestras autoridades principales hay que informar. Yo podría decirle en este momento si es así o va a ser así, eh, esperamos pues, que nos informe algo oficial para nosotros obviamente también poder comunicar. Por el momento lo que estamos haciendo, como le indicaba, es verificando los casos puntuales que nos siguen llegando eh, en los que realmente ha, ha sido muy pues, merecedor que se vuelva a, a valorar para que el registro social considere nuevamente a estas personas ingresarlas en, en los diferentes bonos. Y hay casos pues, que realmente pues, ya no, no se ha podido hacer más porque eh, han tenido, pues ciertos puntos pues, que no... Cómo les ha permitido llegar, pues, al leal uh -huh. para ser merecedor, ¿no? Ahora, en el tema de los pagos, este licenciada, ¿cómo están coordinando, debido a que incluso han habido ciertas molestias en, en, en algunas dependencias, de que a veces no se cobra el bono completo, se cobran ciertos valores adicionales? ¿Cómo están ustedes verificando que todo esto se dé sin novedad? Bueno, con las denuncias que nos llegan, lo que nosotros siempre decimos, pues, eh, cuando es un comentario, pues, tratamos de ver de dónde viene, cómo es. Cuando es ya una denuncia firme con datos y todo, nosotros lo verificamos, por supuesto. Estamos nosotros tratando de corregir todo esto, todavía son casos de corrupción. Sabemos la red, pues, que se ha encargado de incluso de cobrarles el bono a unas personas que no lo necesitan lágrimas en los ojos nos dicen pues que otra persona les cobre el bono son temas realmente delicados preocupantes pero para poder solucionar todo ello pues necesitamos de mucho tiempo de mucho esfuerzo eh, no es imposible pero estamos a punto de hacerlo eh, temas puntuales se han podido solucionar Hay casos de que de pronto dejaron la cédula en un punto de pago eh, en esto de los bajos de barrio qué sé yo sin embargo, aquí ya simplemente no supieron nada, pero salen en el registro como que están cobrando, pero las personas no, no lo están haciendo. Este Digo públicamente, los que conozcan actual y, y, y de, de, de buena fuente, que sea algo real, por favor, que nos hagan llegar esta, estas, estas anomalías que han venido pasando para, para nosotros poder tomar los correctivos, porque no es justo. ¿verdad? Yo creo que eso es lo que vivimos, la eh, miseria humana es puedan cobrarle a las personas que necesitan cobrarle el bono y dejarlos pues sin, el, sin este justo derecho, ¿no? Uh -huh. Brigitte Lord nos decía, hay muchos usuarios que necesitan una nueva valoración debido a que este ha sido Así uno de es. sus sustentos y que les quiten el bono a veces no es algo considerable. En todo caso eh, en el tema de las aglomeraciones que a veces se han, se han evidenciado en los exteriores de las entidades bancarias o cooperativas donde se cobran estos dineros, estos rubros, eh, ¿qué tipo de actividad ustedes están ya desarrollando para evitar eh, el tema de la aglomeración de las personas saliendo? La Ajá, que hay también el tema de diferentes mecanismos para poder acceder a estos pagos. Bueno, sí, está reuniendo constantemente con los, eh, los directivos de los BAN Ecuador, es lo que nosotros siempre hemos planteado, bueno, sobre todo en los últimos dos meses, brindando el apoyo a las personas eh, para que estén sentados bajo casa. están en, en distintos distritos, se está implementando todo este eh, plan de acción para evitar las aglomeraciones y por supuesto pues eh, es, ese dato que pueda tener el adulto mayor de estar bajo sol o qué sé yo, sí se está tomando estos correctivos, sin embargo eh, nuevamente lo digo este, estimada, pues si hay algún caso puntual en alguno de los lunes inmediatamente nos pisan nos y nosotros pues tomamos el correctivo de manera inmediata hace un par de semanas nos llamamos una alerta en tu zona, me decían Daisy, de si me llamaban de planta central y sin embargo pues era eh, un punto de estable pues que ya pertenece a la zona 8, sin embargo igual lo coordinamos con la compañera coordinadora de zona 8 y, y se tomó el correctivo de marca, sin embargo eh, hablaba con el distrito salitre y ellos ya estaban preparados, ya, hab, ya se habían reunido con el Banco Ecuador y todo y habían tomado las medidas, entonces son cositas que da gusto que como nuestro equipo está día a día lo mejor, eh, realmente tenemos directores en los diferentes distritos y estamos como estimada mejorando día a día eh, no es duro, nos enfrentamos a muchas cosas eh, en, esta, eh, en este momento diría como mujer, persona eh, como madre eh, nos enfrentamos día a día, cuando hacemos las cosas bien siempre vamos a ser señalado, tratar de un linchamiento mediático y, y todo eso? ello, mm. a eso nos exponemos cuando hacemos las cosas bien porque yo le garantizo que nada yo le garantizo que si fuera una corrupta más eh, una eh, persona común como muchos que han pasado en diferentes instituciones haciendo las cosas indebidas si fuera una del montón realmente desapercibida no les interesaría nada eh, pero la diferencia la gran diferencia es de que eh, soy una mujer primero soy una mujer que ha trabajado toda la vida de este pelada, como ya le dije antes, de mis, desde mis 18 años ya trabajaba, y pues todo lo que yo me pongo, gracias a Dios, pues hasta el par de zapatos lo debo a mi trabajo, eh, no he estado involucrada en ningún acto de corrupción, sin embargo, me puedes tomar un minutito, eh, hacer un crisis, pues también he sido víctima de ataques, que ya pues se identifica qué grupos son, de dónde vienen, pues así como la viceprefecta ha sido a muchas mujeres valiosas en nuestra provincia, pues ahora me ha tocado a mí realmente es algo muy lamentable, nunca me preguntaron, nunca fueron eh, ni a mi oficina, ni a ninguna de las autoridades, simplemente publicaron algo por pues hacer daño, con el único afán de hacer daño y revisamos y están personas especialistas en esto revisando las cuentas falsas, todo lo que lo que hay, pero yo lo que podría decir, pues, en este caso, pues, si vale la oportunidad, Antes, y como le he dicho a muchos, de manera interna, pueden revisar, pueden ver eh, mis, sí. documentos, todo, a eso, mis documentos, todo, obviamente, mis licenciada, notas, referente a eso, hacen inquietudes y preguntan sobre su título, que hay de cierto uh -huh. que no cuenta con un título profesional, hay varias inquietudes en ese tema, eh, que nos dice el uh -huh. señor José Ortega, incluso. Ya, del señor, pues de la pregunta, pues le puedo indicar, eh, me puede llamar y le puedo pasar, pues todas mis notas, mi título. En realidad, si notas subidas por un tema puntual de un error que hubo en apellidos, mi apellido Gasteci, y complicado y lo pusieron con S y yo soy con doble Z. Mi apellido Cuadro es Cuadro con O. Y me me pusieron cuadros, a pedir una rectificación, eso ha sido lo que ha demorado, de que me suban el título en el Cenesit, pero eso no quiere decir que yo no haya estudiado, alterado la universidad, con todas las notas de todos los años debidamente revisadas, registradas, con el título, ah, no, y obviamente eh, eh, estar pendiente, si en los próximos días Dios mediante, Ayer me dio un tiempito porque obviamente yo paso full con el trabajo. Ayer por el tema del paro pude darme un tiempo, tenía una reunión en la ciudad de Guayaquil y pues justo en la tarde me pasaron esta, estas, eh, estos comentarios, estas fotos que habían publicado y pues me acerqué personalmente eh, a, a las acciones porque tienen que ver con esto para yo poder este, agilizar que se me suba mi título. Bien. Pero... Es la oportunidad para decir, pues, yo no me he valido de ningún título para ingresar al MIES. Es algo absurdo que publiquen eso. No han revisado nada, en realidad. Este, Yo estoy en el MIES porque una gran mujer como Maia de Montaño confió en esta mujer porque más allá, por supuesto, la calidad humana vio que soy una mujer trabajadora y de labor social. Y por ello, pues, eh, estoy, estoy donde estoy. Pero bueno, los trolls, todas estas cosas a que están acostumbrados, en su momento tendrán que responder, pues hay personas identificadas ya por todo este linchamiento mediático, pues en el que me he visto, que sí, un malestar, pero créanme que me hacen más fuerte, y yo lo único que les digo es, le pido a Dios que tenga misericordia de estas personas, el simple hecho de comentar, compartir lo que no consta es realmente, no un de, no solo un delito, ah ¿eh? sino pues algo eh, que demuestra la pajeza humana. Estar detrás de una página para hacer daño es algo que no tiene, no tiene perdón de Dios, pero yo le pido a Dios que los perdone realmente. Básicamente está sí. hecha esta aclaración debido a estas inquietudes que incluso se han generado en torno a esta entrevista. Uh -huh. eh, mi estimada, también gracias a cada uno de nuestros seguidores, siempre les invitamos a compartir estas transmisiones, estos diálogos uh -huh. que son de interés para cada uno de ustedes, nuestros seguidores, y a propósito recalcar que estamos nueve años al frente de esta comunicación digital, siendo pioneros en la provincia de Los Ríos, tenemos ya nuestro impreso digital en la actualidad, donde ustedes pueden seguir y verificar y constatar información de primera. Aparte de aquello, también estamos en nuestras diferentes redes sociales que ya las conocen, nuestras plataformas digitales, siempre al servicio de la comunidad y por ende tenemos nuestras oficinas tanto en Quevedo y Babahoyo para quienes están observando nuestra transmisión. Mi estimada, en todo caso, sabemos que usted es una mujer también que está al frente, está con un reto importante en la provincia de Los Ríos y bueno, la coordinación zonal 5 que amplía diferentes provincias como lo habíamos mencionado mencionado, desde ya el mayor de los éxitos, augurando pues que todo logre darse de la mejor manera ¿Quiénes están eh, junto a usted en este nuevo reto desde la coordinación Zonal 5? Son ¿Quiénes están en este nuevo reto? Pues bueno tengo siete distritos estoy pues con el señor José Lodoyle de Salir estoy con Anita Patín una representante del movimiento indígena de Bol en Bolívar estoy con Mario Castro en, en el distrito de Milagro, estoy con el señor Miguel Mosquera de, de San Cristóbal, y pues estoy también con la señora, pues, eh, Gigi Ortiz, en el eh, distrito El Empalme, y de, en Quevedo, pues, también este gran director como es el señor Víctor Nacimba. Con ellos, ellos son eh, mi equipo, eh, realmente eh, yo los felicito, eh, son personas con calidad humana, espero que eh, sigamos siendo un gran, un buen equipo y, y demostrarle a toda la ciudadanía de que estamos en cambio, de que este es el verdadero encuentro, el gobierno del encuentro que sueña no solamente el presidente, sino todos los ecuatorianos. Eh, yo quiero felicitarla, estimada eh, periodista, como usted, como su medio, merecen eh, mis respetos. Espero, eh, ojalá todos fueran como ustedes. <ríe> y pues, eh, Decirles, eh, como mujer de fe, soy una mujer muy de fe, realmente, soy mujer que dobla rodillas, eh, y está, por supuesto, con muchos defectos, cosas por mejorar, pero eh, quería acotar, pues, traer esta gran fase del de, de, de, maestro de maestros Jesucristo, pues, hablaba eh, hablamos sobre lo que es eh, cotejar las circunstancias de acuerdo a los tiempos. Eso es lo que estoy viviendo en este momento. Uh -huh. Hay que ver las circunstancias, hay que las circunstancias de acuerdo a lo que estamos pasando y viendo, ¿no? Uh -huh. Los resultados hablarán por sí solos en lo posterior y desde ya le auguramos el mayor de los éxitos en esta gestión tan importante y loable como lo hemos mencionado desde un principio, que es estar al frente de las personas de, en condición de vulnerabilidad, vulnerabilidad, adultos mayores, los infantes, las medio. personas sí. con discapacidad, para todos ellos pues siempre es antes. atención los 24 días, eh, los 24 eh, 24-7 como se dice, ¿no? Hay que estar preparados todos los días y en todo momento. Su mensaje en la parte final para todos aquellos que están conectados desde diferentes cantones, eh, Bolívar, nos dicen, Ventanas, Quinsaloma también, eh, Galápagos, también observé por acá un mensaje a todos ellos y los mensajes también de superación y motivación que le envían, eh, licenciada, eh, que contribuya con su trabajo, nos dicen que no se, no desmayen su labor se la conoce desde siempre en Palenque, también nos están observando, gracias a todos nuestros seguidores desde ya por haberse activado en esta jornada. Su mensaje en la parte final. Considero, mi estimada, que lo importante es ver día a día, no solo hoy, pues desde el día de ayer, y pues eh, nos posesionamos el gran apoyo que mostró la ciudadanía hacia mi persona, eh, el apoyo de, del partido, de los dirigentes, el apoyo de los grupos pendientes, realmente eh, eso es lo que me compromete día a día, el apoyo de la ciudadanía en sí, de esas personas que yo visito día a día, que siento ese calor, que siento la necesidad, cuando me dicen confiamos en usted, eh, yo sin individualismo, sin ninguna aspiración personal, absolutamente más que trabajar, trabajar eh, de manera responsable, de manera honesta, como les he dicho a todos los jóvenes que siguen acudiendo a este espacio, les digo, si te damos esa oportunidad, será una diferencia grande, aquí jamás vamos a pedir un centavo por nada, este verdadero cambio que necesita nuestro país, nuestra provincia, y decir que estoy comprometida, que estoy presta, que, que tengo toda la voluntad del mundo, y por supuesto tengo la preparación tengo la experiencia laboral para manejar de trabajo y estoy y tengo la humildad. Estoy allí todos los días demostrándolo. Soy una mujer muy humilde, muy firme, que estoy aquí dando lo mejor de mí. Uh -huh. Gracias a ustedes, gracias a todos que se han eh, manifestado con sus buenos deseos y en las inquietudes, espero verlas. Y, y estoy presta día a día a poderlas, eh, seguirlas eh, atendiendo para pues, poder... Con el ejemplo y con, y con la verdad, demostrar pues que los troles ni nadie de los demás van a derribar a esta gran mujer que Dios la tiene de su mano, por un gran propósito. Por aquello, Verónica Herrera Cedeño también observa esta transmisión y nos dice, éxitos, estimada Daisy, eh, no se deje intimidar por acciones de personas prejuiciosas que persiguen a las mujeres que trascienden más allá de un título es tu experiencia y capacidad demostrada cuente con todo nuestro apoyo incluso desde la asamblea nacional gracias una vez más, gracias de Isidro Ayora muchísimas gracias Ayuda. gracias a usted y esperemos sí. que no sea la última entrevista y podamos conversar mucho más adelante de los proyectos que vengan aquí en me tendrán gracias. siempre que ustedes me inviten con todo, todo gusto Muchas gracias. Desde ya buenas noches a todos nuestros seguidores. Recordarles, sigan nuestro impreso digital gracias. y nuestras redes sociales, siempre con información de primera. Al su plataforma digital, la noticia, a un solo clic. La entrevista de la noche llegó a ustedes gracias al auspicio de.